Que no abra. Ah, ah, <laughs> capullos. <laughs> She's gonna cry, guys. Guys, good morning. The three kings have been here and they left all these presents. It's around 8 in the morning. So now we're gonna put all the presents in box I mean in bags. We're gonna go to the house of my grandparents. And then we will go to the hospital to to surprise my parents because they think that we'll go after lunch and to open the presents with them. But no, we're gonna make a surprise. Look my tissue. Guys, look how many bags we have to put in the car. It's this this this, this. I just want to see we how we're to gonna go bring everything to the hospital. We have to go down and die. Go up and go down and die? Here or in the hospital? Here. So sorry. <laughs> Guys, we are going to the house of the grandfather of Thomas, but it's super cold! Super cold! And we have to stay with that open, so this can get umbrooded. Um, I don't need to... The... Okay, I can't see anything. Look know. how I have to be tried. His he's just like, can you pick some picture for me? To print. I I have to go to the gas station. Huh? Ah, it's in I can't wait. We arrived here, guys. Right? Those are the presents from my grandparents. And everybody and was like, here. Nobody, and everybody was like, Yeah, we will go there early, this, the other. I, mean, I need to say that when gonna wake up here. But there is nobody here. <laughs> Even my grandfather he was like, Yeah, I'm gonna wake up at 7. I think that he, we woke him up. Some more people arrived. But. Ready? Tiene ese estilo, a lot of people left yeah, to come Tomá, tomá, tú. tomá, tomá Tomá, venga, tú sabes coger mejor Tú no sabes coger la mano. mira que un pavo. De lejos, de lejos hay un puñal, la verdad sí, sí. Ah, Aquí está ah, mí, lo... oh. Te gusta, te gusta Like Por otro lado Más regalo, más. Guillermo, no, no no, este no es, es que es. No, este no es el que es. Cuando chicas llegan... Damos de satisfacción. Esto qué, es el que es. Gracias. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, qué bueno, no. ¿Qué es para, no, es para la cara? Sí, sí. ¿Es que es? No dejamos, para la cara, no, no, no, no. Sí, de quién es, esto de no, no, no, Espérate, toma, de Espérate. Espérate. Okay. ¿Toma? ¿Toma? no, no, no, no, no, no, Espérate, no, no, no, no, Mamá, no, no, no, no, Pero yo A grabándote, hijo. no, para, no, ya me puedo la ¿Eso qué es, Tomás? Un, ¿Un, iPhone? un iPhone, así de grande. Pero si ya está abierto y todo, y lo está sabe de más es aquí? ¿No ve bien? Victoria. Victoria, ¿se La Anda, que nos burlamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Yo para más, ¿Este ¿De quién es? Este de Tomás. Ah. ah. Claro, ah, comer, uh, Come, come, come. La caja? <risa> ¿La ¿La no la ca. ¡Cuelo, anda, cuelo! come, come! ¡Qué, le, qué claro, es lo que lo bien loco? huele, dice! Lo... ¡Toma! ¡Qué haces! huele! ¡Qué huele! ¡Qué Va huele! ¡Qué huele! ¡Qué bien ¡Qué bien huele! ¡Qué, ¿Qué bien huele! de <risa> no tiene batería se va con cable cuando yo me muero ¿Te gusta? estaba mm -hmm. bonito! ¡Bonito! Mira. Mm -hmm. sí, eh? ¡Ana, ah, sí, no, sí, no, sí. a ver ya! Ah, el de mal, me ¡Ah, el de la de la No ¡Ah, el de la el la ¿Tú que la has regalado, Me has regalado una estuche de pintura. <risas> maquillazo, <¿dónde>? De maquillazo, De maquillazo. Te Esto es para Es tu talla, ¿no? Sí. Bueno, se lo tiene que probar. Tienes a Vamos a la Mira, a ver. cuando la meta cuatro veces ya voy. Dentro de 15 días no me conoce la mesa The come for charge a bit with something super fast and now we're gonna go to the hospital make a surprise for the pan of thomas because we didn't open our presents that they put for us or anything you know so we're gonna go now and open things. I hope that we don't have any problem in trying to enter uh, to the hospital with five or six boxes super big and full of presents I hope they don't say anything I hope. <laughs> oh my gosh, fuck. <laughs> Guys, we are planning the thing, but look at this. Now the bag has gone. We have to pick the car. And we are in the middle of the thing. <laughs> we are in the hospital and his parents are there. And they didn't know it. The king! los Reyes. ¿Cómo? Ya no, no, eh, hemos estado. No nos han dicho Hemos corrido tem, para adentro. Tenme un permiso. Tengo adentro que andar. Va a distra. Venga. Ella no sabía que estamos aquí. Estamos en el petróleo. Vamos a ir aquí porque ella está aquí. ¡Boo! y yo te pongo llato y yo te pongo llato oye usted había pasado por el papillo así tengo permiso igual tiempo a andar se nos rompió una bolsa en el parque y todos los regalos en el suelo we are here guys we're are going to start opening the presents with my parents so we are going to be picking um, for who it is oh my god Não, ah, você não sabe Você não vai usar Você é super florista, eu não sei o que é O que será isso, gente? Quem será gente? isso? Quem será isso? Que será isso? Que não abra. Que não abre Ahhhh O iPhone X ah, é uma coisa rir ¡Qué alegría, madre! El ¡Uf, Entendi. los nervios! Oh, no tiene el, no el, pa no el papel ni el plástico. Trae acá, no tiene el papel. Mmmmm, ¿Será que es un iPhone o un tijolo? Mira que chulo. ¡Ah! ¿Eh? sea está congelado, eh! El... ¡Mira qué guay! está. A ver cómo es. Pero le vas a quitar el plástico. Que le claro, ¿no? Oh, pero el este, mm. este, Este es para Guillermo. Ah, ¿será que tú vas tú lo que es? Ya años. mí? después, cuando llega pueblo, se coge la otra. La dieta, sí. I hope that you like, baby. I take a lot of time to show it. Somebody help me, you know, you. <laughs> that is from me look for him. Thing, Go guys. there a bit. The was sun. like a, in the morning, oh, something no. like that. No, but I put that so it wouldn't break. Yeah, but I it to look like the present. <laughs> <laughs> I I gonna I want to do I porque él me dijo like <mobie> que la historia la conoce. que que me traer té porque tiene que ser un coche. Así que no quiero asusar. Y yo nunca me lo he hecho, pero él va a me té. De mí para ti, baby. Toma, este es de mí para ti. Todo el mundo recibiendo regalo y yo. Everybody receiving presents, guys. Uh huh. Ah, me, ¿You have iPhone XS plus Trabajo. <laughs> Tomás hijo. Tomás hijo. Oh, ya, De vosotros, ¿no? ¿Qué los auriculares El <laughs> ah, beat, beat, beat. beat. Qué, qué Let me see. Oh, qué chulo. Muy chulo. ¡Qué guay! Este es del papá. ¡Ay! From both of them. ¿Qué será? ¿Qué será? Un una zapatilla. ¿A una eh, No, es un de dirigido. ¡Ah! Era un zapato de Capi. <laughs> <laughs> Era, <laughs> es Capi, es do Capi. Es del Capi. Toma, este es mío, papá. Papá, wiki no. chulo! <laughs> no sé si te gustará. Es de mí, ¿right? <inaudible> yeah, from me to him. <inaudible> sí, and he complains. Look how many things he already received. Wow. Mmm, I hope you like. <inaudible> and No, he put them hand in the front. <inaudible> For you, <inaudible> from me. iPhone también. No don't think que ya que ya casi ya sí de es sí good that I, for you by I mean. the, because now she Tomás, que no, que no <risa> El calendario. El calendario. Porque ya tengo un disco, amigo, ¿no? Tomás. Es un calendario que te compró de los vites porque no había el disco y te compró el calendario. ¿Te lo contó la Zara? No. ¿Y? This is from the three of us. Esto es de los tres. Vale. Ah, <risa> cuando llegue, show it. Es un hard intensificado, dice poner. Esto ya se ve el tapi. Toma, Guillermo, para ti, de mis padres. De mis padres, para ti. Toma, eh, Guillermo, no te lo entenderé, ¿no? De mi padre también. Es oh, súper cool, es diferente. We can play now. Show it. Sí, porque yo le pregunté. Y me dice mamá: This is for you from me. ¿Me lo voy a dejar aquí? ¿Tapato no va a faltar? No, lo voy a dejar aquí con esto y las mallas y me lo pongo aquí. ¿Te gusta? Me traje los paquetines todo. This is from you from me. Para <risa> ti. <risa> <risa> <risa> ¿Y esto cuando fue? Lo cuando compraron ustedes? Pues cuando mi padre estaba aquí en urgencia. y se ¿Cómo es? Esto es from mí, para you too. Okay. I es know ¿Qué es is. is mí from, from me. Mm, from me. Mm. Esto es de Sara. Ah, eso? es para mi es eso? lo es eso? Super piel eh? Y el de las caras o el coche. No sé si es este, no es este, creo. Para <risa> dar el a rico, Sí. Ah, pero no has dividido. No, es un calendario. Oye, yo lo compré <risa> pensando que no un libro. Pero guay. ¿Sí? No, <risa> Es un calendario. Pero yo pensé que esto era el de del disco. No, pero me gusta tela. Vale, con buenos frescos. Sí, sí. Y ahora el. Open this one, baby. We don't know for whom is this. What? I don't know. So we check. Ah, <laughs> capullos. <laughs> capullos. Mmm. <laughs> I, uh, I like this one more than the others. I don't know why. <laughs> Dale algo con seguido, Tomás. let me see. This is some... on, angustia, mucho, no <laughs> sí, sí, son. son transportes la cigüeña. Es una cosa que a quiere mucho, pero no puede usar a Gorda. Sí, Es una cosa que quiere. hambre. Uy, qué susto, mala. Voy, voy. Por Venga, acércate. Entonces, ni Transporte la cigüeña. Y esto qué. A ver. A ver si te gusta. Pero ven, acércate. Es de tu ropas. Tire todo lo que había encima de la cama. Ahí Some persons of the family of Thomas come to see his parent. We go out with his mother to have a lunch there, you know, because his father still is still there sleeping. Um, now it's around five and something. We go home because we are super tired. We go to sleep super late and then we wake up super early. So we should have to edit a video to post. So it's many things that we have to do. You have to edit a video to post. What's post? I have to start.